Señores, por otra parte, la situación de Santiago con aquel caso del joven Richard Báez que precisamente perdió la vida en un confuso hecho luego de estar preso y demás, se ha dado a conocer este fin de semana un video que yo quisiera compartir con ustedes porque me llama poderosamente la atención este video porque precisamente se ve a Richard Báez todavía con vida. Y cuando su esposa, que se ve en ese video, y sus familiares llegan aquí ante la supuesta acusación de la desaparición de unos 30 mil pesos. Vamos a escuchar ese video, por favor, que eso ha estado circulando todo el día en las redes sociales. Y me gustaría poderlo compartir con ustedes. Vamos a escucharlo ese video, por favor, ahí. Mira, son estos policías, con la excepción María. de ese que no amaneció. María. Lo él, ella me dijo a mí, usted aquí no, él me dijo a mí que usted tiene ¿No? tu no, dinero, no, ella no, me dijo a mí, hermano, pero, no, pero cuando me entregaste tu dinero a mí? Pero el que se equivocó fui yo? Pero escúchame, mire, me escucho, me escucho, me, ahorita no. yo le dije a ese señor y le dije al caballero que se apresó ese individuo porque nosotros a nosotros, se está levantando la cámara ya, ahí no hay loco lo mismo con transparencia. Si usted loco yo no. Y estoy diciendo, le veo a los policías que andaban, ¿quién fue este tipo de dinero? Y no saben quién fue. Pero cuál es todo, pero vengo ahí, ¿dónde está? Pero vengo ahí. Pero vengo ahí, pero. Pero mire, mi jefe, mire, mire, hey, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, Vamos a ver, tenemos una llamadita. Buena, ¿y de dónde? Buenas noches, ¿su nombre y de dónde, por favor? Tiene que bajar un poco el televisor para que podamos interactuar, porque hay retorno ahí, no nos comunicamos. Mire, yo veo con preocupación esta situación de este joven, porque esto tiende a crearle a uno más confusión en este sentido. Porque pudiéramos nosotros suponer que al parecer el dinero se perdió en verdad. Se perdió el dinero y tal vez pudieran suponer ustedes, ah, pero fue por su cuarto que lo mataron. Fue por su cuarto que lo mataron. Es lo que uno pudiera suponer así de entrada. Ahora, es donde yo creo que nuestra policía debe tratar de hacer esa reforma. No es la reforma de los papeles, no es la reforma de los vehículos, no es en la, en, en la mira en la actuación y en la manera de pensar de algunos agentes. Señores, ese es el proceso de interrogatorio a un joven que está en esta condición. En presencia de su esposa embarazada y otra persona ahí. Ah, que fue este, que fue aquel. Ellos, él va a decir quién fue. Ay sí, con tres policías atrás y uno adelante preguntándole. Él va a decir si sí, sí, fue este, sí. ¿Por él no lo va a hacer, por Dios? ¿Y quién bajo esa presión va a admitir que, que uno de ustedes le ha robado? No lo va a hacer. Entonces son de las situaciones que a veces hay que tratar de mordear y hacer entender a ciertos agentes de la policía, señores de la institución, que ese no es el mecanismo para actuar en este tipo de situaciones. Ahora, vuelvo y les reitero, eso es lo queda a entender de manera clara, mire, por donde quiera que lo podamos calcular, hubo una situación y hay un tema de dinero por el medio, ¿sabían? Ahí claramente se ve que hay una acción y del hecho tuvo que ver y está envuelto el dinero. La razón es que sea quien sea que lo tenga, pero el tema de dinero está adelante.